La Tecnicatura Universitaria en Medicina Nuclear eh, surge eh, en el contexto del Plan Nacional de Medicina Nuclear. El Plan Nacional de Medicina Nuclear, eh, impulsado a nivel país, eh, co eh, comprende tanto el desarrollo de infraestructura relacionada específicamente a la medicina nuclear y al área de diagnóstico y tratamiento, ...como también a la capacitación del recurso humano... ...para desempeñarse en esos servicios específicos. En el caso particular de Entre Ríos... ...y muy cercano a, nuestra, eh, a la ubicación de nuestra facultad... Se, ...se instaló y está comenzando a funcionar... ...el Centro de Medicina Nuclear de Entre Ríos... ...el Semener, y en eh, coordinación con, con dicho centro... ...la facultad decidió impulsar el desarrollo de esta tecnicatura... Eh, pensando en la formación de, de profesionales eh, técnicamente capacitados para desempeñarse específicamente en los servicios de medicina nuclear. La particularidad de la carrera es que estamos gestionando eh, todo lo necesario y vamos por buen camino para que a su vez el título sea directamente habilitado por la autoridad regulatoria nuclear, lo que eh, implicaría que los graduados de nuestra tecnicatura no tengan que hacer los, eh, o cumplir con los requisitos habilitantes para el, para el futuro desempeño. La tecnicatura eh, tiene materias básicas relacionadas al, al área de matemática, física, química, y las materias específicas tienen que ver con la radiobiología, radioprotección física de las radiaciones, la tecnología utilizada en el servicio de medicina nuclear, eh, imagenología y eh, algunas materias complementarias que tienen que ver con la formación de un profesional que se va a desempeñar en el ámbito de eh, instituciones relacionadas al cuidado de la salud y por ende necesita una capacitación también muy fuerte en lo que tiene que ver con el, con el manejo del recurso humano. La hemos construido con una colaboración muy cercana del centro de medicina nuclear, de profesionales del centro de medicina nuclear de la CENEA con la cual mantenemos un convenio eh, justamente que articula con lo que es eh, la red nacional de centros de medicina nuclear en una problemática que es la formación de recursos humanos para la, la atención y el desarrollo de estos centros de medicina nuclear. En ese marco eh, se aprobó el plan de estudio y la, y la decisión de iniciar esta carrera a partir del año que viene, en el marco de un convenio que tenemos para su financiamiento con CENEA, aparte de otras actividades que estamos haciendo con con el centro de medicina nuclear, pero también eh, la tecnicatura está eh, obviamente eh, en el desarrollo de técnicos para otros centros de medicina nuclear o otras instituciones que tengan eh, componentes de medicina nuclear en sus eh, instituciones. Va a estar iniciando en agosto de 2017 eh, y eh, estamos pensando a su vez un plan de equivalencia para eh, personas que tengan una formación previa relacionada y que puedan eh, sumarse al cursado de la, materia, de la carrera con eh, materias sobre todo del, del área de, la, de las ciencias básicas eh, ya aprobadas. ¿no? Thank you.